Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video, con ayuda de Steffi y Serge, utilizaremos el osciloscopio virtual y el generador de señales para visualizar las señales AC y aprenderemos sobre la amplitud de una señal. Acompáñame a verlo. Aprendamos dos conceptos importantes. El primero es la amplitud. Cuando hablamos de la amplitud de una señal, nos referimos a la distancia entre el punto más alejado de la señal y el punto medio, tal y como lo vemos en la imagen. Sus unidades dependen de la señal analizada. El segundo concepto es la amplitud pico a pico. Sería la distancia entre el punto más alto de la señal y el punto más bajo, tal y como se ve en la imagen. Analicemos una señal. Generemos una señal triangular con un voltio de amplitud. Veamos qué sucede cuando cambiamos la escala de la amplitud de la pantalla. Recordemos que en esta sección se varía esta escala. La vamos a poner en un voltio por división. Esto quiere decir que por cada recuadro tenemos un voltio. Verificando, la señal tiene un voltio de amplitud. ¿Qué pasa cuando cambiamos la escala de amplitud de la pantalla? Pongamos la escala en 500 mV. Recuerda que se cambia la escala en esta sección. Recordemos que cambiar la escala a 500 mV significa que cada recuadro ahora mide 500 mV. Podemos notar que la señal se ve más grande, pero sigue teniendo un voltio de amplitud. Notemos que ahora... Del punto medio al punto más alejado hay dos recuadros. Sumemos los dos recuadros, que ahora miden cada uno 500 milivoltios. Es decir, 500 milivoltios más 500 milivoltios. Nos da que la amplitud es de 1 volt. Esto quiere decir que la amplitud de la señal es la misma. Y que al cambiar la escala de la pantalla, solo hicimos un zoom en la señal. Anímate a seguir aprendiendo de las señales AC y DC. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.